<risa> oh. ¡Para, para, ¡Para, para, para, Mira, mira, que yo lo estaba haciendo porque me ha dado No me pase nada, no, no! ¡No, no Yo sí, sí, no, no me garantizo que un cual no le va a pasar nada. Ahora, a y si la caen, ¿por qué a esta gallina. a gallina a ¿Le guste o no? ¿Y a la gallina? ¿La qué? ¿Si a la gallina le va a gustar. le va a gustar ¿La qué? ¿Sí? ¿A la que la ah, Claro que le va a gustar que la resucite. No ves que usted la mató. La gallina estaba muy feliz viviendo bien. Usted la mata. Ya va a querer volver a vivir. Ah, pero eso lo dice usted y lo diría todo el mundo. Eso es bonito, claro. Resucitan para los hombres. Ay, resucitó el abuelito, resucitó el abuelito, todos felices. Pero entonces el abuelito está preocupado porque se le va cayendo el brazo, porque que no le vienen comiendo los huesos que esta está bien? la está blandita, blandita. Entonces ¿por eso? De nadie, vamos a hacer lo que Dios quiera si lo que Dios quiere es que la gallina Son. Ay, bueno, así de mejor. Deja llevarle eso a don Pascual antes que... Pero estés, de... Gracias, tía, te Ay, quiero, te quiero. ¿eh? quiero. ¿Sabes algo? Se salió uno de la suya nada más esta vez. Desagradecido. Ay, claro. Gracias por quitarme la comida. Comer, comer, eso es lo único lo que usted piensa. Ay, a mí me quedaron con barriga yo tengo que llenarla. Sí, me con cabeza y corazón, pero no único que no se llenar esta que está aquí. Claro, ¿cómo que no me va a gustar llenarla? Sí, no llenar. ¿Otra cosa? Piénselo, imagínense. Primero es lo primero. Barriga llena, corazón contento. Pero, oiga, oiga Karen, dígame algo. Así resucitó ese pajarraco. Ya, no, no, no, no lo coja así, pues. Es que en verdad me asombró eso, pues. Ya usted lo había hecho antes. Como unas 27 veces. Sí, tantas caídas. <risa> <risa> ah, o sea que eran animales. O sea que si usted resucitaba animales o alguna otra cosa algún tipo, algún difunto, una persona. Sí. Digo yo. Sí. Una vez. Peor, la ya ves, yo se lo dije y tenía razón. Uno no puede andar jugando con esas cosas. Se da cuenta. Pero quién fue? Gladys, dígame, ¿quién fue? Eh, eh, eh. <risa> bueno esta obra se llamó divinidad pájara y ha sido una adaptación que hemos querido mostrar a ustedes esperamos que la hayan disfrutado que la hayan entendido además también bueno, en la obra yo fui Franco, el esposo de Cecilia, y que estaba embocado en solo comerse la gallina sobre todas las cosas. Yo era Cecilia, la esposa de Franco. Yo me había que era de Bueno, aquí está Romina, el papel estelar. vamos a comérnoslas antes de que sea tarde. <risa> <risa> antes de final póngase la capucha. Ay, bueno, está bien, pero esto va a ser en contra de la voluntad. Tranquila, tranquila ya todo va a salir bien. No, no, tranquila. Tranquila, todo va a salir bien. En contra de la voluntad Pero recuerda que esto está en contra de la voluntad. la voluntad de qué? ¿Quién va a ser el tambor? Ay, no, dale, dale, dale, dale, perfecto. ¡Ese va a hacer dale, dale, dale. ¡Oye, ta sí. Oye qué, qué, qué, qué. Dale, dale, dale, dale. Ajá. Ya, listo. Comer, comer, es lo único que a usted le importa. Ay, pues si no me llena mi estómago, ¿Te humano, afecto, soy, soy humano, tengo estómago, necesito comer. Pero también tiene no cerebro corazón. Claro, no la no la y corazón. Pero claro, a usted lo único que le importa es llenar esto, ¿no? Ay, cómo me gusta llenarlo. Y nunca se lo que llenar. nunca se, me, se lo que me va a llenar otra cosa. Señora, usted sabe, primero lo primero. Barriga llena, corazón contento. Pero díganme. En realidad siempre vivió ese pajaraco. Ya había su cosa. No, no, no se ponga así, pues. Es que lo digo porque la verdad me asombra. ¿Ya usted lo había hecho antes? Mm. Más o menos. 27 veces. ¿Muchas gallinas? No. Gallinas no. es la primera vez? Mm, o sea que siempre animales. ¿A qué se mantiene? O sea que si usted siempre solo vive animales o alguna otra cosa. ¿Otra cosa? Pues, yo me refiero a algún tipo a algún difunto. digo? Sí. Una. <risa> fue el más grande que pude cometer en mi vida. Ay, ya vio que yo tenía razón, que uno con esas cosas no puede andar jugando. Oiga, pero dígame quién fue. Oiga, pero dígame, espérame. Listo. Ya. Muy bien. Uh -huh.